La, la intervención de la Juliana es titula Juliana's presentation is learning analytics the state of the arts deconstructing uh, the oxymoron. Welcome Juliana. Buenos días a todas y todos. Gracias Signer por esta invitación. Thank you very much everyone for this invitation to participate. In this course that is gathering this interdisciplinary team committed with this problem of datafication, as we've been hearing in the first sessions, but also with the, this openness towards a more democratic digitalization as a possible future um, in order to find solutions. The title of my presentation is Fair Learning Analytics, because based on precisely this, what we've been working, analytics as we will see in the presentation could be seen as a threatening element more than an element to expand our horizons in our educational practice I'm not saying that I will convince you but let's try to walk this path together so I don't want to bore anyone so let's start with the starting definitions to then get into the logics of analytics and see how we can deconstruct the oxymoron. Analytics, as I was saying, is based on data capturing the generation of models based on algorithms that subsequently have panels. But the aim is to represent an educational concept such as risks Uh, as students that are about to drop out or self-regulating elements, how to improve, as we can see on screen, there are different systems that could be an intersection of private and public platforms depending on the technological development capacity they have, they generate an analytic uh, system and More models and more representations we have, the bigger the model on the behavior or learning I want to promote. However, what happens in practice is that either solutions are sold from a commercial platform, which is the only one that captures data, or we are in our public institutions with our own digital learning environments, such as a Moodle. So why should we talk about deconstructing the oxymoron? Oxymoron is a definition of two terms that contradict each other. And here, if I analyze to control behavior, how could this be fair? How could we represent a participative plan? with the different steps in the educational process. So I'm going to present a scenario so that you can understand it better. We have Maria, the teacher, with her analytics based on a smart class which is a module, a plugin, that you can integrate in Moodle. Obviously not for free, it's um, something you pay for and Maria has this representation. And as you can see to the right, Red is the um, students at risk and the others are most of the students. De, sí. Bueno, eh, decía que la profe María usa eh, el sistema... Eh, We truly apologize, but the sound is just too bad for us to be able to translate. We apologize. ...una de sus alumnas se encuentra en esta parte eh, roja. Eh, y en cambio Juana se encuentra en la parte azul, por lo que le dice el sistema... Eh, la profe María tendría que activar formas de apoyo para Elsa y de trabajo motivador para Juana. Eh, sin embargo, eh, lo que pasa es que el sistema está generando esa representación a partir de la recogida de datos, de participación, de entrega de tareas, eh, de una evaluación continuada, o que puede ser incluso opcional, y Elsa y Juana, con distintos enfoques, pueden llegar a los mismos resultados de aprendizaje en un examen final. Porque Elsa es madre, entonces al ser madre trabaja en espacios informales, busca a sus compañeros por otros canales y trata de eh, eh, enfocar su estudio a partir de estos procesos colaboradores. Elsa se cae del sistema, no es visto por este sistema eh, de analítica, por lo cual, eh, la respuesta de la profe María podría ser errada de ese punto de vista. Este es otro ejemplo, otro escenario. Pedro usa eh, Dojo Class que es un sistema más o menos eh, distribuido en las escuelas, es una plataforma privativa, eh, y es, lo que trata es de motivar al alumnado con un sistema, entre comillas, gamificado, es decir, como si fuera un pequeño video game dando un pequeño personaje eh, a, a cada uno de, de los, eh, de los al lado de las alumnas, y eh, generando una representación eh, de acuerdo a, por ejemplo, Alexa ha sido la ganadora de la semana porque ha entregado sus tareas eh, primero. Y aquí también podemos tener una alumna que o un alumno que no participa o no logra participar desde casa porque no tiene una buena conexión y se cae eh, del sistema. Aquí de nuevo eh, eh, toda la representación se basa en la recogida de logs y clics dentro del sistema. Permítanme una digresión. Ahora les voy a mostrar una imagen eh, que ha sido creada por una artista, que es una podría parecer un cuadro, pero es una representación sobre las muertes durante los conflictos bélicos del siglo XX de Valentina de Filippo, que se ha intitulado The Poppy Field, eh, el campo de amapolas. Cada flor representa por su grandeza la cantidad de muertes, eh, los tallos eh, tienen, cuantifican los años eh, en los que ocurrieron esos conflictos, y así diciendo. Lo que eh, podemos eh, observar con mucha claridad es que eh, hay una representación refinada que trae una narrativa y que trata de involucrar a la persona que mira esa representación. Ahora volvamos a Dojo Class. Y lo que vemos es que en la representación de Dojo Class, que por supuesto no es ni de lejos tan refinada como la de la artista Valentina de Filippo, hay una representación cuyo sentido es imponer desde el punto de vista del docente eh, procesos motivacionales. Es decir, eh, tener un, mantener la atención desde el punto de vista de cómo lo concibe el docente sin tolerancia a los espacios de caos o a los espacios de eh, no comprensión de lo que está pasando con su alumnado que es un proceso que como todos los educadores sabemos es largo y es complejo por eso yo hablo de una hermenéutica del dato es un término que generé con una, hablando, charlando con una colega es decir, todos los datos parecen objetivos pero estamos en un proceso interpretativo y es por eh, la gran complejidad de ese proceso interpretativo que eh, nos eh, encontramos Hoy, aunque Siemens, que fue uno de los pioneros del campo de la analítica de aprendizaje, dijera que uh, íbamos a, a medida que mejoráramos la integración de bases de datos, de plataformas y de sistemas, íbamos a llegar a la transformación educativa y la, a la calidad educativa basada en eh, los datos extraídos, todavía hoy por hoy, después de casi 15 años, estamos en el punto inicial de tomar conciencia, de entender qué es esto, y de seguirlo eh, experimentando y generando eh, desarrollos. Y por eso también hay tantos problemas éticos ligados a eh, el uso, la, el desa estos desarrollos, porque a mano a mano que se eh, utilizan, se entiende que hay problemas de privacidad, problemas de transparencia, de black box eh, en los datos y en los algoritmos utilizados, y sobre todo en lo que imponemos al alumnado a partir de nuestros paneles de visualización y de nuestras eh, recomendaciones. Eh, por eso mismo es que, eh, digamos, en mi trabajo yo eh, me muevo como educadora en busca de un equilibrio en el uso de los datos, reconstruyendo el oxímoron. Este es un ejemplo muy fácil de aplicar, todos lo podemos hacer. Yo lo que hice fue pensar en cómo yo misma usaba los logs, eh, los eh, datos extraídos eh, de la plataforma Moodle eh, que uso frecuentemente y lo plantee al inicio muy abiertamente, hace dos semestres que lo vengo haciendo, a mi alumnado y les pregunté, ¿qué debería mirar y no mirar como docente? ¿Y qué es lo que ustedes querrían que yo comparta con ustedes de, este, de estos datos? Digamos, muchos eh, estudiantes se sorprendieron de los datos que se capturaban y que se veían y al finalizar el semestre, en las conversaciones que fuimos teniendo, algunas abiertas y otras a, anónimas, eh, muchos de ellos eh, manifestaron que se dieron cuenta de la inutilidad de los miles de datos que se capturaban y sin embargo de la sensación de control que vivían y de lo difícil que era encontrar datos que realmente fueran significativos para dar sentido a su proceso eh, educativo y de aprendizaje como lo era para mí. Este es otro caso en el que estoy trabajando eh, en un uh, desarrollo para advertir a, al alumnado a, a, en riesgo eh, y dar una serie de pautas para, para trabajar y para deconstruir el oxímoron en este caso lo que estamos haciendo es to una serie de ciclos de entrevistas donde involucramos al alumnado en el diseño de los paneles, de las herramientas y los escuchamos en el hecho que dicen que todavía esta herramienta es bastante banal eh, y que hay mucho camino por hacer. No creemos que eh, dé soluciones. Re otro ejemplo eh, ha sido eh, que he trabajado con un grupo de docentes realmente fabulosos de la Universidad de Barcelona, en el cual eh, estuvimos eh, analizando eh, las affordances y las posibilidades de IntelliBoard eh, como herramienta que da una plataforma ya configurada de por sí eh, y eh, en muchos casos lo que se observó es que los sistemas de datos eh, autogenerados por los mismos docentes eran más informativos eh, que esta herramienta a la cual le faltaba mucho para ser operativa. También he hecho talleres donde desarrollamos, por ejemplo, eh, planes, diseños educativos donde involucramos los datos y pensamos cómo los podemos usar piloteamos y luego trabajamos en autoetnografías colaborativas con miles de mensajes de audio en los cuales contamos qué nos va pasando con la visibilidad de los datos, la no visibilidad y su uso dentro de nuestras clases con nuestro eh, alumnado. Para ir concluyendo, eh, quiero, yo uso este esquema que creo que sintetiza lo que ella está escuchando a Cecilia con muchísimo interés eh, este es bastante esquemático, pero eh, como que da unas pautas de acción para los educadores. A mí me sirve para pensar eso, los espacios de acción para nosotros como educadores. Tenemos eh, la atención público privado o sea, qué dato puede ser público y qué dato no puede ser eh, más, nunca público, porque es sensible, porque hay dificultades, porque hay problemas, porque no existe, porque también tenemos el problema del no dato. Y la tensión entre reacción y proacción, es decir, entre ser cautos porque no conocemos las tecnologías, o ser proactivos porque las conocemos, porque somos hábiles en el coding. Y eso nos abre a cuatro campos de acción. Los datos que pueden ser abiertos y que podemos compartir para una participación democrática sobre los datos en el proceso, para generar analíticas que puedan ser representativas y compartidas y que den sentido al trabajo que hacemos en la clase. Eh, lo que eh, mejorar nuestras habilidades y la de nuestro alumnado para analizar nosotros mismos nuestros propios datos o hackearlos, hackear el sistema cuando es necesario de reflexionar sobre eh, aspectos éticos de justicia, de impacto de lo que estamos representando y por qué, como en el caso de los paneles que os he mostrado antes y por supuesto, si no tenemos acceso a ninguno de estos tres campos un ejercicio político de activismo de datos, que es lo que está haciendo XNET eh, maravillosamente, es decir, de, acceso, de pedir acceso, de pedir uso, de pedir control a partir de las regulaciones que van surgiendo. Por supuesto, yo me he focalizado, quiero decir, una limitación de mi trabajo en las microestructuras de datos, en los datos dentro de mi clase. Sin embargo, muchas veces estoy atravesada por las elecciones de macroestructuras de datos, si mi institución decide elegir Zoom, o si el gobierno decide que eh, la Google Classroom será lo que va a circular, va a ser solo el activismo que me va a llevar a poder dialogar entre la micro y la macro estructura de datos. Y con eso eh, me despido, eh, diciéndoles que, atención, no somos solistas como educadores, necesitamos de trabajo interdisciplinario, necesitamos eh, de quien piensa como programador y de quien piensa eh, como eh, abogado eh, eh, eh, y como eh, justamente eh, persona en la administración pública. Bueno, mi gobierno, muchas gracias. Muchas gracias.